Estoy llegando al Parque Explorer, el mismo de siempre. Eh, hoy es Barcam. Y bueno, me vine corriendo, ya se comenzó a llover. Y la conferencia comienza en cinco minutos, la desconferencia, digo. Y me valió 70 mil, porque me partieron ayer un prohibido. Y bueno. Parque tenemos... Escarapela. Ahora llevo oh, a fábrica de cosas dirigiendo toda la emisión. Es que ellos lo operan Es que parce, no le gusta que lo conozcan pero bueno Esto es nuestro combo es que... Nuestros stickers ¿Cómo van, parce? Bien Ahí llegando la gente Dicen que esto después de las dos va a ser un gentío que no va a haber por de Si sí, lo mismo me decían que iba a hacer cosecha café en el pueblo Y 28 años no llegó nunca todo lo que hay, es que todo lo que es una parranda. Todo lo que hay, uno habla lo que le dé la gana, temas bacanos, temas entretenidos, la gente participa. Una yo me imagino con todo lo que hay, es una parranda de, de televisión bien comentada. ¿Cómo te imaginas que va a ser todo lo que hay pronto? Todo lo que hay pronto. No, pues con esa campaña expectativa que ustedes están haciendo. Pues con todas las fotos de la fuente, que todo lo que hay, que, que entrevista que en la W, que. Yo no sé. Me <risa> <che> <risa> no, Ya era algo che Yo quiero ser presentador a todos los que hay Sí ¿Imaginase? Es que a buscar algo de la puta, sale siempre el señor En televisión, en todos lados ¿no? vamos ahí rotándonos por ahí para hacer radio Hacen en la televisión Que me piden que salga En fin, vamos a ver qué pasa <risa> Capres. y el telonero sé que está Providencia. la musa y lo, la musa de Puerto Rico la voz en el parque y Explora y no sé qué ya qué bueno, y pinta bueno okay. hay una venta de mango no interesa. no lo venden mango Granizado de mango mango conociste todo lo que hay alguna vez en la vida no bueno ¿qué te gustaría ver en un web show viejas si sí, un de más del camarado Sí, de y no, Soy yo. Sí, sí, una de. Sí. Sí, Ay, como, ¿Pero, pero ¿qué de es qué? Así en general, de lo que sea O sea, algo muy relacionado con, obviamente con los jóvenes, pero más como con la cultura también ¿Qué te o sea, gustaría cómo, encontrar en un web show? ¿En un web show? Entrevistas a gente esa como uno hace. Sí, Es que a veces que no lo invitan a uno, como que lo dejan uno a un ladito No, mentiras Encontrar un web show gente de la que uno aprenda, gente que hable chévere, gente como que uno sienta al prender el internet o el televisor, pues el internet, pues estamos hablando de web, que uno sienta que está en la sala de la casa hablando con esa persona. ¿Qué te gustaría encontrar en un web show? Mm, no sé, es que la verdad, he conocido varios por acaso de web shows, entonces no sé. Pues ¿Cómo yo no, sé ¿cuáles? Ya que esperar, no sé cuáles, no quiero decir nombres, pero... ¿Qué me gustaría <risa> encontrar? No sé, pero pues yo creo que me ha gustado mucho lo que he visto, de pronto como.. No sé, es que mejor estoy como así bien caliente. Sí, es el objetivo. ¿Qué me gustaría encontrar en todo lo nuevo? En un web show. Ampliemos la pregunta. Sí, creo que... No, es que se nos de ser, no muy bien. <laughs> <laughs>